a esta altura del juego que anoche se atreva a hablar por televisión para que ustedes vean que aquí existe un desgaste de la ley y de la memoria y de la conciencia y de la ideología que este señor Leonel Fernández se atreve a hablar por televisión criticar cosas que él hizo a nombre del presidente presidente Presente y está este señor suelto. El señor debería estar preso. Pero cuando los países se van desgastando las leyes, que las leyes no tienen consecuencia, se puede dar el lujo de salir este carajo por televisión, a hacer observaciones cuando él fue presidente tres veces. Y lo bueno es que está usando el lenguaje de, como le dicen la gente, el lenguaje de la culebra envenenada, para volvernos a confundir. Porque aquí ni hay conciencia, ni hay Estado, ni hay consecuencia de ley. Este señor, el discurso de anoche, volvió a recatar otra vez su lenguaje castellano, su lenguaje del centro de España, con la Z, y así acentuado con la Z, con esta entonación que él bien domina, se otra vez, quiso anoche, hablarnos cancinos tan lindos, tan bonitos, que quiere volver otra vez a ser presidente, para volver a jodernos y crear un grupo de maleantes. Volvió otra vez, porque aquí no hay ni conciencia de clase ni una firmeza ideológica que determine que este señor ya está bueno. Tú creaste la base para crear lo que ha sido el PLD de Danilo. Tú creaste la base para que hoy hasta los hermanos del presidente están presos. Y tú dirías, no, pero ese Danilo, pero ese partido lo creaste tú un hombre capaz de terminar con una frase tan bella como la de Confucio, un hombre sabio que aplicó muchísima estrategia de guerra y política, pero siempre en la defensa de no aplicar leyes en base a la corrupción como lo hizo él. Él sí fue capaz de repetir a Confucio, pero no practica la filosofía de Confucio. Él es capaz de citar a Juan Bosch, pero no practicó la honestidad de Juan Bosch. Él es capaz con sus setas, con sus heces, con su verbo, con su belleza. Coño, pero no aplicó en la práctica lo que él sabe. No aplicó en la práctica que te puede repetir 100 veces a Mao Zedong, te puede repetir 100 veces a calomar y hasta te puede repetir a Mahatma Gandhi o te puede repetir a Juan Pablo Duarte, pero en la práctica no hubo esa traducción de hecho porque de lo contrario tuviésemos un país diferente y un país donde Danilo, al ver que él hizo un gobierno con tanta honestidad, Danilo hubiese sido menos ladrón. ¿Pero qué dijo Danilo la primera vez que hizo la juramentación? A mí lo que me han dejado, recuérdense, no lo olviden que Danilo dijo, a mí lo que me han dejado. Es una carga, es una carga de factura y de deuda, le dijo Danilo a él. Entonces, pueblo, mala memoria, va a repetir que este sinvergüenza vuelva otra vez a dañar el país. Como dijo él una vez, ahora duraremos 40 años, 42 años en el poder. Oye, pueblo sin conciencia, sin madurez, sin ideología, te atreve a no prender la luz para que sujetos de esta naturaleza con una mentalidad de práctica oscura vuelvan al poder.